Millares decían que el joven estaba poseído por malos espíritus. ¡Mátame, no, mátame, mira eso. Mira eso. Mira eso. No te dan ganas de agarrar el dedo ahí y empezar como que, mm, mm, pasarle ahí como que, mm, mm, mm, o sea. Y recuerden, banda, que una mujer te hable bonito no significa que quiera algo contigo. Pero ten mucho cuidado que tú le hables bonito a una mujer y no quieras nada serio, porque entonces eres un maldito perro que solamente juega con los sentimientos de las demás personas. Le pido el dinero que le presté a mi madre. Mi madre. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Yo, el chapulín boliviano. <tose> Pero pobre inmigrante! Te van a venir Oh, gracias Chapulín Boliviano! os contaba con mi astucia. Puta madre, me conseguí un mejor trabajo. Ah, qué trabajo si los negros no trabajan. Who has to be dominated? Who will dominate you? Bueno, we'll ask you to be gentle son estas mina? Putas, Putas. <ríe> ¡Vamos, la puta! puta ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¿Qué te pasa? ¡Rodolfo! ¿Rodolfín? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡ puta, puta, puta, puta, puta, dame man, dame blender, dame, dame agua. Ya, mira. Y si les damos agua. Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. Soy el mismo demonio. <laughs> no, like this. But like this. Try it again. You son of a bitch. You piece of shit. You fucking goddamn fucker. Listen, fuckhead. It's Estoy un poco nervioso, me voy a peinar un poco para la cámara, ¿no? Que da igual, son los nervios. ¡Ah! ¡Uy! ¡Maricón! Estoy nervioso, estoy pensando... ¡Cintia! No había venido, no había subido a esta wea. ¡Uy! Se ve todo Santiago, qué lindo, mira, es el el Cintia. Me cagué, me caí entero. ¿Qué? ¡Cálmate, cállate, niña! Estoy súper alto, estoy nervioso, sí. ¿Pero bueno, puedo estar peor? Puedo, ¿puedo estar peor. ¿Qué es de...? qué son de qué? ¿Qué suerte de qué? ¡Cintia! ¡Cintia! ¡Cintia la concha de tu madre! ¡Cintia! ¡Cintia la coche de tu madre! ¡Me ¡No reparen esto! ¡Ahora voy para atrás mierda! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya! ¡Ahí estoy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora ¡Oh, ¡Oh, ya, ¡Ay, ya, ya, ya! por Primera vez alguien dijo que me amaba. Yo, what the hell? What do you want condom? Yeah. All right, bro. I'll be mad disrespectful, shy. I'll show him. Okay. Yeah, get ready to have some fucking babies, all right? Yeah. Somebody get a prego. Here you go, bro. Enjoy, all right? Think... Yeah. He's gonna be. a damn channel. Yeah, ¿Me vaya a dar? ¿Cómo se si atreve a ser tan débil a engañarme de esa manera? ¿Qué culpa soy de la música? Debo salir con un pie Así de.